En una ciudad llamada Valencia, cerca de la costa central de Venezuela, la sensación del sol en la piel y el sabor del agua salada del mar me recuerdan mi niñez. A los siete años, por el trabajo de mi papá, dejamos Venezuela para ir a vivir a México y luego a Argentina. Y no fue sino cinco años después, en el 2000, que regresamos a Venezuela. Al volverme no todo era como lo dejé. Había muchas marchas a favor y en contra del nuevo presidente. Pregunté a mi mamá quién era él y me dijo que su nombre era Hugo Chávez, un militar que había intentado dar un golpe de estado cuando yo era pequeña. Representaba un cambio contra los gobiernos anteriores, que por décadas llevaban el país bajo la pobreza y la corrupción. Pero otros lo miraban con desconfianza, ya que su ejemplo a seguir eran figuras como el dictador de Cuba Fidel Castro, yo a los 12 años solo pensaba en salir con mis amigas. La política era algo lejano, pero de una u otra forma comenzaba a invadir la vida de todos los venezolanos. El 11 de abril del 2002, la oposición al gobierno convocó una marcha y los canales de televisión transmitían en vivo. Después de varias horas, las imágenes mostraban a las personas que corrían y gritaban que les estaban disparando. Un tiro le llegó a una manifestante en la cabeza. Personas en el piso se desangraban, otros corrían y gritaban. En un corte abrupto de la transmisión, una cadena nacional mostraba al presidente que daba un saludo. Yo veía todo sola desde mi casa, sin nadie que me explicara qué estaba pasando. Luego la imagen de la pantalla se dividía en dos. Por un lado el presidente Hugo Chávez y del otro lado las protestas, los heridos y los periodistas. Los canales de televisión se habían rebelado contra las órdenes del gobierno y decidieron mostrar de forma paralela a la cadena lo que estaba ocurriendo en las calles. De forma poética diría que esa división en la pantalla reflejaba en lo que nos estábamos convirtiendo. Un país polarizado, con dos versiones de una misma historia, y muchos muertos entre medio. en algunos ha tenido que ir Mientras personas eran baleadas en la manifestación, el presidente Chávez insistía que era solo un pequeño grupo de opositores burgueses, y hablaba sobre su respeto y tolerancia hacia el pueblo venezolano. Más tarde, los militares dieron el anuncio que el presidente había renunciado. Por la noche, olas de personas se lanzaron a la calle exigiendo su regreso. Y 48 horas después volvía al poder. Él acusó a los medios de comunicación de manipular las imágenes para generar un golpe de Estado. Dijo que las muertes eran responsabilidad de la oposición que mandó a asesinar a sus simpatizantes. La oposición culpó a Chávez de enviar a francotiradores a disparar contra manifestantes pacíficos y abusar de las fuerzas del Estado. Yo no entendía nada y solo veía la imagen de un hombre con una herida de bala en la cabeza. Y siempre me pregunté ¿por qué Chávez daba una cadena al mismo tiempo que asesinaban a personas? ¿Por qué no quería que viéramos lo que estaba ocurriendo? En total, 200 personas fueron heridas de bala, 19 asesinadas, sin que sus casos hasta el día de hoy hayan sido resueltos. Y años más tarde, RCTV, el canal más antiguo e importante del país, fue sacado del aire por presiones del gobierno. Nunca pregunté a mis papás qué ocurrió ese día. Lo que vi, me marcó. Cuando cumplí 15 años, en el 2003 nos volvimos a mudar esta vez a Chile. Fui al colegio y estudié cine en la universidad. Siempre pensé que al graduarme podría regresar. Mientras tanto, Chávez cambió la Constitución para ser reelegido de manera indefinida. Pero en el 2013, tras 15 años en el poder, fallecía de cáncer. Su sucesor era reelecto bajo unas reñidas elecciones ganando con un 50,66% de los votos. Muchas personas alegaron que hubo fraude, publicando fotos de cómo votos eran quemados. Pero lo cierto es que el nuevo presidente se llamaba Nicolás Maduro. En febrero del 2014, con 25 años y 11 desde que me fui, sentí que era necesario volver a mi país. Llegué a Caracas, la capital, y los primeros días veía a la gente quejarse de lo caro que estaba todo. Fui a tres supermercados y no encontraba leche, harina ni azúcar. Habían extensas colas para comprar lo que fuera. La gente siempre andaba pendiente que no los robaran porque decían que te podían matar. Los jóvenes solo hablaban de cómo irse del país. Mi recuerdo de Venezuela era de gente alegre y amable, pero todos parecían estresados y agresivos. Había una energía rara en el ambiente. El 12 de febrero del 2014, se convocaba una marcha liderada por los estudiantes. Ese mismo día en la tarde, una señora llegó corriendo y me dijo que me fuera para mi casa, que hubo muertos en la marcha y había disturbios en las principales ciudades. Prendí la televisión y los canales nacionales no decían nada, pero los internacionales mostraban imágenes caóticas y daban la noticia del asesinato de dos estudiantes y un civil. Fue como un déjà vu aquel evento en el 2002. Una marcha y personas asesinadas con tiros en sus cabezas. En las redes sociales, la gente compartía videos y noticias de los asesinatos, de los organismos del Estado torturando y reprimiendo a los manifestantes, que en su mayoría eran jóvenes. Y fue por las redes que me enteré que el gobierno había tomado control casi en su totalidad de los medios de comunicación. Las redes sociales eran la única forma de comunicar lo que pasaba. Informaban que Venezuela tenía la inflación más alta del mundo, que en 15 años la cantidad de homicidios se había quintuplicado, siendo 25.000 el último año, más de lo contabilizado en un país en guerra. La escasez de alimentos llegaba a un 47%. El sueldo mínimo era de 85 dólares y la canasta básica lo triplicaba. ¿Cómo era posible que la gente se alimentara así? Desde ese día, una ola de protestas para exigir la renuncia del presidente azotaron todo el país. Casos de asesinato y tortura eran denunciados por las redes día a día, pero a mayor represión, más personas se unían a la protesta. Regresé a Chile el 18 de febrero, pero en lugar de olvidarme, me obsesioné con entender qué ocurría porque este no era el mismo país que yo había dejado hace 11 años atrás. Seguí la situación día a día y me empapé de nombres, de historias de jóvenes asesinados, apresados, que salían a gritar lo que sentían con una pancarta y ganas de generar un cambio. Y quise entender qué pasaba con esa generación a la que yo debí pertenecer. ¿Qué pasó el 12 de febrero del 2014? ¿Por qué protestaban? ¿Cómo a pesar de la represión no tenían miedo a salir a las calles? Por eso hice uso de las redes sociales, para lograr contactarme con ellos y así obtener respuestas con las madres, con los que tapaban sus caras con máscaras y salían a tirar piedras, los que salieron a la calle a retratar los hechos a pesar del peligro y la censura, o simplemente fueron testigos de los reclamos. ¿Por qué protesta Venezuela? ¿Por qué protestan sus jóvenes? Las razones son muchas, son muchísimas. En Venezuela se ha, de, se, ha de, se ha deteriorado la calidad de vida en todos los sentidos. En la farmacia no hay jabón, no hay champú, ¿sabes? No hay pañales para los niños, sea Y si ahí tienes que hacer tres, cuatro horas de cola y te dan un paquete por persona. No hay pollo, no hay carne, entonces todo lo tienen que traer. Nosotros somos un país petrolero y nosotros tenemos que esperar que otros países nos manden a nosotros comida para nosotros poder comer. Ya las personas no nos podemos, o por lo menos las personas de la, de la clase social media, vamos a decirlo así, o realmente baja, no podemos darnos gusto. A escasas hmm, formas cubrimos las necesidades. Y eso crea un choque porque uno quiere criar a los chamos mejor que como lo criaron a uno, no en detrimento. Porque el gobierno no ha puesto un granito de arena para combatir la inseguridad. Se ha duplicado, se ha cuatruplicado por, por como lo estamos viendo, porque es un país donde el gobierno no hace nada para, para que las leyes se, se ejerzan, sino nada más en lo que a ellos, ellos le conviene. Siento que, que estar en Venezuela ahorita es un privilegio servido. Es un privilegio estar vivo. Es un privilegio estar vivo. O sea, he visto que esta semana ha sido increíble la cantidad de asesinatos, pero, pero, o sea, te hablo de que encuentran cuerpos en la calle tirados. No hubo un elemento central que moviera algo. Es indignación acumulada y punto. Aquí ningún venezolano tiene garantizada la vida. No tenemos una de las tasas. Eh, más altas de criminalidad del mundo. Y entonces, digamos que la, eh, el decir que el venezolano y el joven venezolano no tienen perspectivas de futuro no es solo una metáfora, es literal. Que los para pelota. Aquí dice Hay que por no quieren que ser los copita. ¡Porque ahí la hace Entendiendo el contexto en el que estaban envueltas las protestas, quise averiguar cuáles fueron los motivos que llevaron a la convocación de la marcha del 12 de febrero del 2014. en la calle. Y la parte de la inseguridad. La sociedad civil ya dejó de protestar por la escasez, o sea, sí protestaba por la escasez, pero la parte de la inseguridad. Muchos muertos, demasiados muertos. El AMPA común en la calle. Y aunado a ello, hubo un robo masivo en el núcleo de la Universidad de Los Andes en San Cristóbal, donde un hombre intentó violar a una joven estudiante. Eso trajo una protesta donde otros estudiantes, compañeros de la muchacha, fueron a la residencia del gobernador Vilma Mora y lanzaron unas piedras contra la casa. Y el hombre lo que ejerció fue la represión. Se echó la guardia en la calle, sus respectivos, como le dicen, protectores, la seguridad de él, el anillo de seguridad de su casa. Este, repelieron a los muchachos, los reprimieron, les dieron palos, se los llevaron presos y por allí salió otra masa de estudiantes a protestar. Los estudiantes estaban cansados de la delincuencia de la cual eran víctimas día a día, sin que las instituciones gubernamentales dieran respuesta o protección alguna. En un ataque de euforia lanzaron piedras y fueron altamente reprimidos y apresados. Este hecho generó una indignación aún mayor alrededor de todo el país. Todo esto trajo como consecuencia que una marcha que estaba programada para el día 12 de febrero, que es el Día de la Juventud, cambiara su matiz y sus objetivos. Y la marcha se planteó para ir al, al centro de Caracas, a la sede de la Fiscalía General de la República, para exigir la liberación de estas personas que estaban detenidas. Protestando una protesta hoy. Seguridad, Yo me fui a la marcha el 12 con un bolso, un pañito de malo, un pañito malo en el bolso, la cámara, la lenta y ya con una sensación de miedo de que algo, ma algo malo va a pasar y los que estaban conmigo también lo compartieron Y cuando yo llegué al lugar que era ahí frente al Ministerio Público yo recuerdo muy bien que vamos a decir que la corriente política de, ese, de esa marcha se estaba ya retirando del lugar lo que serían esos, el Lopoldo López, eh, Antonio Ledesma, etcétera, Políticos, o sea, figuras aquí reconocidas de, de la oposición, se están ya retirando. Pero hay un grupo que estuvo, estaba un poco alterado, molesto, de que no, sé, de que no salió nadie a, a, a responder ni a, ni a recibirlos ahí en el... En el público como para aceptarse de sus su quejas, su, bueno, lo que quisiera que les quisieran decir. Cuando vamos hacia el centro de Caracas, que no íbamos a regresar porque no teníamos respuesta de ningún ente gubernamental, nos cerraron todas las calles la Policía Nacional Bolivariana. Teníamos al frente un piquete de la Guardia Nacional. A mano derecha, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana. Y a mano izquierda, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando vamos hacia adelante, que vemos que eso está libre, que podíamos irnos por ahí a cualquier estación del metro, a cualquier autobús para irnos cada quien a sus casas. Nos damos cuenta que había gente del Sevilla. El SEBI es una organización policial. Como ellos dijeron que nosotros íbamos hacia adelante, hubieron detonaciones hacia el aire. Nosotros nos retrocedimos. Cuando vamos hacia adelante, los funcionarios del SEBI detonan acciones de bala hacia nosotros. Es cuando cada nuestro hermano Bacinda Costa el 12 de febrero. El primer estudiante asesinado se llamaba Basil Da Costa. Tenía solo 23 años. Pude ver a morir a mi hermano Basil, que lo cargué, que sentí miedo, que sentí dolor por ver a mi hermano muerto. Cabeza. Él estaba corriendo y el, el disparo le entró como por la zona detrás de, de la oreja, por la nuca. Hay un muchacho, un documentalista que estaba grabando ahí en el, en el sitio y habían otras cámaras que sí de seguridad y eso. Y con toda esa recopilación de imágenes se logró determinar que, que con quien estaban intercambiándose disparos y piedras era con unos agentes o funcionarios del cuerpo de inteligencia aquí de Venezuela, que es el SEBIN. Nos fuimos hacia el Ministerio Público. En el Ministerio Público, cuando estábamos al frente como custodiándonos de que el mismo gobierno nos ayudara, porque todos somos venezolanos, no importa el, del partido político que tú seas, si no queríamos que nos prestaran el apoyo, porque nos estaban atacando, eran personas armadas y nosotros estábamos desarmados. ¿Qué pasó? Desde el Ministerio Público nos accionaron armas, pero no eran de fuego, sino de salva. O sea, nos lanzaron bombas lacrimógenas, perdigones, desde el mismo ministerio. Algunos eufóricos destruyeron el ministerio, se lanzaron piedras, hubieron muchos detenidos. Mientras esto ocurría, los medios de comunicación eran obligados a no informar. La televisión decía que la ciudad se encontraba en completa calma. Incluso la red social de Twitter fue bloqueada para evitar que las imágenes de aquel día fueran difundidas. En La Rocha, siguieron, digamos, el enfrentamiento. La policía, la gente manifestando en la calle indignada por lo que estaba pasando, que me encontraron o agarraron a golpes sin preguntarme, o se los no, o saben. tú les tenías miedo. Recuerdo que estas fueron las primeras imágenes que vi en Facebook. Y me horrorizó entender que mientras yo estaba en mi casa, estudiantes estaban siendo torturados en las calles de Venezuela. Dos más arriba que yo de donde yo vivo. Se escucharon detonaciones, se escucharon disparos. Después de los disparos, desapareció la guardia. La gente se escondió. La guardia que estaba afuera reprimiendo a las personas, reprimiendo a la primera persona que era, desapareció. O sea, fue una cosa increíble. Subimos y estaba Robert Redman Puerto en la esquina, De donde nosotros el, el segundo joven asesinado ese día era Roberto Redman. Este había ayudado a cargar a Basilda Costa horas antes. Sus últimas palabras en Twitter fueron Hoy me pegaron una pedrada en la espalda, un cascazo por la nariz, tragué bomba lagrimógena, cargué al chamo que falleció. ¿Y tú qué hiciste? Y era indignante, sabes, era indignante que a una cuadra donde está un cuerpo de seguridad del Estado. Mataron a un chavo, asesinado con un la cabeza. Ellos bajaron a levantar el cuerpo. La gente estaba indignada, la gente, la gente estaba. O sea, una cosa que yo digo, yo estaba a punto de agarrarme a golpes con él. O sea, yo estaba molesto, la gente le decía, esto es posible, váyanse de aquí, que cuerpo están levantando, ustedes saben quién hace, ¿Sí, estos muchachos. Y bueno, se le, una cantidad de emociones mezcladas, de... bueno, realmente bueno, se me. me traba un poquito descontando esas cosas porque lo vi y al ahí, ahí, ahí, bueno, ya, se acabó. Así que eso fue lo que ocurrió. El presidente Maduro responsabilizó de los hechos al líder opositor Leopoldo López y ordenó su captura. Llamó a los estudiantes fascistas, alegando que eran un grupo de niños ricos. Lo cierto es que provenían de todos los sectores de la sociedad civil. Basilda Costa, de familia humilde, salió a marchar ese día ya que por la escasez de insumos en los hospitales, su mamá llevaba meses sin poder realizarse una operación. Estos hechos provocaron que ya no solo los jóvenes tomaran las calles, más y más personas de todas las edades se unían a la protesta. De verdad, tener los rostros tapados, no somos ninguno delincuente, somos venezolanos igual que ustedes que estamos luchando por nuestra libertad. Queremos proteger nuestra identidad porque hay mucha gente que de verdad quiere hacernos daño. Anoche estábamos tratando de descansar los que estamos en vigilia en la universidad y llegó la Guardia Nacional Bolivariana con cinco tanquetas, una ballena y miles de efectivos a tratar de ingresar en nuestro instituto universitario. Gracias a, gracias a Dios y a la comunidad civil, no, no les permitimos el ingreso. El único mensaje que de verdad quiero dejarles de corazón, porque soy padre, soy hijo, soy hermano, es que no te abandones, así como no lo abandonamos. Ningún grupo chavita, y oficialismo ha atacado hacia nosotros, nunca, han atacado. Los únicos que han atacado son los colectivos y los agentes policiales con armas de fuego. Ayer sin camisa, sin ropa. ¿Dónde? En la moto que estaba allá. Había escuchado hablar de los colectivos antes, pero no sabía bien quiénes eran. Muchos de ellos son ex expolicías, muchos, ellos dicen que son defensores de la patria, así se justifica. Pero bueno, simplemente son personas que están organizadas con, con motos y con armamentos. Y lo que hace es disolver las protestas, disparar contra el aire, eh, o contra personas. Así que no solo los organismos del Estado atentan contra los manifestantes. El gobierno financia grupos de civiles armados, llamados colectivos que han llegado a atacar a los estudiantes dentro de sus propias casas de estudio, como muestran estas imágenes. Muchas veces nosotros intentamos hablar con ese tipo de personas, tanto sean colectivos, gente de la Policía Nacional, gente de la Guardia Nacional, nosotros intentamos hablar con ellos, con algunos. En algunos, muy pocos, se trasladaba una conversación en lo que podíamos llegar a un acuerdo de que nosotros lo único que queríamos era manifestar y que ellos lo que querían era hacer su trabajo para no tener que chocar. ¿Qué pasaba? Que muchos de esos grupos nos mandaron atacando graves. Atáquenlos con balas, con bombas, con perdigones, con lo que sea, pero atáquenlos es el gobierno que, como... que el gobierno fue vilmente violado por los del uniforme verde. ¿Alguien se ha entendido el pueblo de derechos humanos? ¡Todos! ¡Todos lo tenemos violado! ¡Todos! Que él en este momento esté entubado por unos sanguinarios que solo fueron a cazar carne. el potencial que ustedes están enfrentando ok, provocó a usted, y lo peor es que en los barrios nuestros y en delincuentes, los mamaros haciendo lo que les da la gana un gobierno corrupto y ustedes aquí agrediendo muchachos muchachitos qué machos somos Ah, un guardia bien armado, con un cascote, un poco de gases, inclusive prohibidos, atacando muchachos. Así sí es bueno ese macho, ¿verdad? ¿Qué arrecho se siente ese macho? Por favor, piensen que estos muchachos están luchando por una Venezuela mejor, donde ustedes puedan vivir más felices y tranquilos, no que cuando entreguen su guardia y vayan para su casa, los asesinen y los maten muchos de los, de los que los comandan ustedes son ricos y millonarios como los que están en el gobierno y ustedes lo saben y mi estimado oficial lo sabe y están cometiendo crímenes en la humanidad que jamás prescriben porque están utilizando gas verde como el día de ayer hay cubanos infiltrados uniformados con ustedes y ustedes lo saben señor señor yo puedo hablarles a ellos Producto de toda esta represión surgen las llamadas guarimbas, que son más que una simple barricada llegando a medir hasta dos metros. Con esta los manifestantes no solo buscan resguardarse, sino trancar las calles para paralizar el país y así exigir la renuncia del presidente y todo su gabinete. Nosotros no hicimos una guarimba para cerrar el paso y que el vecino no pasara, o que la mujer que iba para el hospital no pasara, no. Nosotros lo hicimos porque si no poníamos a alguien que nos defendiera, nos matábamos. Y si eso no hubiera pasado, a lo mejor yo no estuviera aquí dándote esto que te estoy explicando. Porque no era que nos venían y nos lanzaban tres tiritos y nos íbamos corriendo. Eso parecía una guerra, parecía... No, no tengo forma de explicártelo, o sea, hay que vivirlo para poder sentir esta, esta, esto que, que te estoy diciendo. Que ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, caray! Quiere? Vente, pita, marido, Pero, Dios está, no vamos. Si quieres grabas esto, mira. Tengo pruebas de que nos han disparado con casquillos, perdigones. Los encontré tirados en el piso. Esto es lo que están haciendo estos es desgraciados. Nos están atacando. Disfrazando los disparos los con la lanzamientos de bombas lagrimógenas. Que sepan esto. tocando los Había muchísimas veces que más organismos policiales que estaban en la concentración que los mismos protestantes. O sea, Entonces te pones a pensar y muchos ciudadanos que no estaban involucrados en las protestas, sino que simplemente eran mirones de lo que ocurría, decían wow, qué bueno que haya tanto Guardia nacional. Pero, ajá, y dónde están ellos en el día a día, cuando nos azota la delincuencia. López. Dayana López. De la Metropolitana. ¿De la Metropolitana? Donde caminamos por las calles y nos atracan. Donde cuando entran a los locales y, y roban. Es como que realmente a este gobierno le interesa acabar con la delincuencia. Cuando somos uno de los tres países más peligrosos del mundo, teniendo los organismos policiales correspondientes para, para atacar ese problema, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Es más fácil meter preso a un estudiante que los organismos judiciales se responsabilicen. Hay, hay muchísimas muertes que nunca son resueltas, que nunca pasan por juicios, que nunca pasan por investigaciones, sino que simplemente se quedan así. Eh, es cuando te das cuenta que ellos tienen unos, unos intereses económicos y no están resolviendo el, lo, los problemas de la sociedad. Después de que el Estado no asume culpa alguna por las muertes ocurridas el 12 de febrero del 2014 y se culpa a Leopoldo López, este es perseguido, siendo su casa y la de sus padres allanada mientras él permanece en la clandestinidad. Luego publica un video por las redes sociales dirigiéndose a la sociedad civil y a los jóvenes en especial. En este les hace saber que se entregará en un acto público alegando que él es inocente y no desea esconderse como un criminal. Pero antes de hacerlo, da un discurso frente a miles en la Plaza Brión de Caracas. Y mire, yo creo que yo nunca he visto tanta gente en un mismo sitio. Era impresionante la cantidad de gente que estaba en la avenida Francisco de Miranda. Esta lucha sí es por nuestros jóvenes. Esta lucha sí es por los estudiantes. Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela que hoy está sufriendo. Está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro. La represión y el asesinato fueron hechos que hicieron sentir que ya no vivíamos en democracia. Pero la orden de arresto de Leopoldo López, entregada al presidente directamente a la Fiscalía General, sin tener prueba alguna, fueron una prueba tangible de ello. Tenemos que estar claros que tenemos que construir una salida a este desastre. Esa salida, hermanas y hermanos, tiene que ser pacífica dentro de la Constitución, pero también tiene que ser en la calle Con Leopoldo me da dolor por ver que una persona quiera poner un granito de arena para el país o lo privatisten, Igual que me daría por alguno del otro lado que quiera expresarse y ayudar al país, me daría también dolor. Porque la idea es que todos seamos unidos, no importa el bando que sea. Lo importante es de que tu aporte y tu aporte se uno para la mejora de todos, no de un solo nada más. Él es, bueno, un preso político y como todos los demás presos políticos lo rechazan, pero no es que, mira, nosotros vamos a salir a protestar y vamos a salir a quemar un caucho por lo pueblo En el tema de los estudiantes, pues, que yo los he podido ver eh, en repetidas ocasiones. Eh, sin embargo, sé que él, eh, que él haya salido ese día y que haya sido una voz el 12 de febrero y que haya acompañado a ese movimiento estudiantil, sé que logró que mucha gente se simpatizara mucho más con él. Cuando él está preso, mucha gente salió a la calle, madres, abuelos, abuelas, niños, jóvenes, todos salieron a la calle porque él era, como te explico, un líder en su parte y mucha gente lo seguía. Ese mismo día se dan marchas simultáneamente alrededor de todo el país rechazando el encarcelamiento de Leopoldo López. En el estado Carabobo, donde yo nací, el gobernador envía un mensaje a través de Twitter llamando a los colectivos a que salgan a arremeter contra los manifestantes. Varias personas resultan heridas, entre ellos una joven de 22 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Su nombre era Génesis Carmona, una estudiante y representante de Misturismo 2013. Su muerte, como la de muchos, conmocionó al país y al día siguiente otra joven más era asesinada. Yo llegué a las 3 de la tarde y yo le dije, hija, la Guardia Nacional está muy agresiva con los estudiantes, no dicho, con los estudiantes y con quien sea. Nada, me dice, voy un momentito a la puerta, yo estoy viendo las noticias, eran las 7 y media un cuarto para las ocho. A las 8 de la noche oigo detonaciones, pero de, de cohetes. No muy normal como el muchacho manifestante. Pero después oigo detonaciones de armas. No me gustó en estos momentos es cuando llegan unos muchachos, me toca la puerta del apartamento y me dice que ayer a le habían dado un tono en la cara. Cuando ella la agarran, venían varios motorizados, venían varias motos de los guardias nacionales, y ninguno le dijo, no lo hagas. Y ella lo vio, ella tuvo tiempo de tratar de correr, se cayó. El tipo tuvo la, el tiempo de bajarse de la moto, de perseguirla y de dispararle. Tú me vas a decir que el resto de los funcionarios que estaban viendo y observando no pudieron haber evitado la acción. Claro que lo pudieron hacer. Y después de hecha la acción, Pudieron haberla denunciado, no lo hicieron. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, tres meses después. Gracias a que un funcionario habló fue que ese, ese crimen se pudo llevar a las cortes. Geraldine tenía 23 años. A pesar de que su asesino ha sido identificado, su homicidio, como el de Basilda Costa, Roberto Redman, Génesis Carmona y muchos otros manifestantes no recibieron la debida atención por parte de la justicia. Mientras Geraldine Moreno estaba siendo enterrada, el presidente bailaba salsa en cadena nacional sin referirse al caso. Un video. ¿Qué grabo? Grabo a los funcionarios arremetiendo contra los muchachos con sus armas, tanto armas cortas, no permisadas para el control de manifestaciones, como las armas lamas, largas, creo que le llaman garabinas, algo así. Ellos vinieron por mí directamente, uno, por mi forma de vestir. Era inconfundible, o sea, tú no vas a salir a tirar piedras o a atrancar una calle con un faldón, donde no vas a poder correr y te vas a caer. Dicho y hecho, vinieron por mí. En el momento en que pudieron, vinieron a apresarme y lo hicieron de la manera represiva. Mardinia Jiménez fue tomada entre varios guardias, entre ellos una mujer que la tiró al piso y la golpeó repetidas veces con un casco en la cara. Mira cómo nos matan, el pueblo, los malditos militares, nos están matando, mira la muchacha cómo la tiene. Luego fue retenida por tres días y se le aplicaron varios cargos en su contra. Nos están matando en Venezuela, mira cómo le dan golpe, miren, miren, no es mentira, nos están matando en Venezuela pero y donde no hay video, donde esos chamos igual y peor fueron agredidos como yo, detenidos arbitrariamente, fueron golpeados, de paso torturados porque dentro de los calabozos también le metieron una segunda pela y de paso tienen un expediente con cosas peores, incluso que las mías, Le sembraron armas, les siembran también explosivos, les siembran drogas y son como quien dice, más difíciles de comprobar porque no tienen un video que avale la acción pacífica que él estaba llevando antes de ser aprendido. Lo que más me llamaba la atención es cómo, a pesar de tanta represión, los jóvenes seguían saliendo a las calles. ¿Acaso no tenían miedo? Toda esa gente que está ahí tiene miedo. Toda esa gente que está ahí se siente insegura de salir a protestar. ¿Pero por qué lo hacen? Porque sienten a su país, sienten a su bandera, y están dispuestos a darle la cara a la vida para un mejor país, para que tu hijo pueda salir al parque y no le pase nada, para que tu hijo pueda ir al centro comercial y no lo robe, para que tu hijo estudie y pueda surgir como venezolano, que tenga opciones de vivir, que tenga planes para surgir. No esto que estamos viviendo. Si, si ese gobierno no ayuda, deberíamos poner otro gobierno. Pero si esto tampoco nos ayuda, debería venir otro con nuevas ideas. La idea es de que el país esté bien, de que todos los venezolanos estén bien. No importa si seas blanco, si seas negro, si seas de cualquier color, no, no importa. Lo importante es de que todos nos unamos para que el país surja. Cuando yo era adolescente, escuchaba hablar al expresidente Hugo Chávez, hablar de la lucha de las clases sociales y mantener su lema que decía patria, socialismo o muerte. Ahora más grande, comprendo que lo que hoy vive Venezuela no es socialismo. A través de expropiaciones y corrupción, han aniquilado la producción nacional, teniendo que importar un 78% de los productos, provocando escasez, desempleo y falta de oportunidades para todos, menos para algunos de los que hoy ocupan los cargos públicos. Por eso, al final no tuvimos patria ni socialismo, solo muerte. a los jóvenes y a sus protestas. Yo no he visto un solo gesto de parte del, del gobierno tratando de entender por qué estos jóvenes están Simplemente no, no solo que no les interesa, sino que los desprecia. Mi sueño viviendo la mayor parte de mi vida en el extranjero siempre fue regresar a Venezuela. Pero hoy siento que añoro un país que hace tiempo dejó de existir y que ni recorriendo el mundo entero voy a poder encontrar. Ahora. ¿Cuáles son los deseos de los jóvenes venezolanos? Quisiera un futuro que mis chamos tengan un país bonito que yo no tuve ni poder disfrutar de esa manera. De que tú escuchabas lo que habla de venezolano bondadoso, de que el sentabas en la calle que iban a ayudar, de que antes en las casas no tenían redes porque la gente no se metía a robar esas cosas. Bueno, me gustaría que mis chamos, o sea, un futuro, pudiesen vivir así ¿Sabes lo imposible que es en Venezuela graduarte y tener un trabajo que te, que te dé a ti la posibilidad de alquilar tú tu propio apartamento, eso no existe, aquí en se te va todo en, en comida y capaz ni te alcanza, entonces es eso, queremos, queremos seguridad, queremos que, que que podamos salir los fines de semana a un local o a un restaurante sin el temor de que mira, a las 3 de la mañana quizás te secuestran o quizás te meten un tiro para robarte el teléfono, queremos que cuando vayamos a un abasto estén los... La, los esenciales, este la comida, hay harina, pan, hay agua, hay aceite, allá... Haya... queremos queremos calidad de vida, pues, que lamentablemente en Venezuela no lo hay y por eso es que, mira, se han ido, creo que son ya un millón y medio de venezolanos profesionales, graduados que se han ido del país porque no hay condiciones de trabajo, no hay condiciones de vida, entonces lo, queremos lo más básico, lo más elemental, que debería ser normal tenerlo en cualquier otro país y no lo tenemos aquí. Sí, yo me voy la semana que viene del país. ¿En serio? Sí. Bien. Con todo el del mundo, he llorado muchísimo. Eh... Me da ganas también de llorar. Eso me está fuerte te porque... Porque sí, porque dejas todo, dejas tu vida, dejas tu familia, dejas tus ganas, dejas... La mejor comida del mundo, deja los mejores paisajes del mundo, la mejor gente del mundo. O sea, deja el mejor país del mundo, de verdad lo dejas, pero, pero tengo que, por primera vez pensar egoístamente y tengo que pensar en mí, en mi futuro, en que yo aquí no, no tengo para dónde mirar. O sea, yo me quedo aquí y voy a vivir con mis papás hasta no sé cuándo, no sé cuándo, hasta no sé cuándo. Eh, ni teniendo mi, como te comenté, ni teniendo una, mi propia empresa yo voy a surgir, no voy a comer la comida que quiero, no, o sea, voy a vivir con miedo, es el vivir con miedo, todos los días de tu vida vivir con miedo, y eso no es vida. Mi sueño sería ver a un país mejor, a un país que sea seguro, que tenga alimentación, que mi hijo Pueda ver y salir a la calle sin que yo tenga miedo en que le vaya a pasar algo. De que él estudie, surja, de que no tenga que ver en las calles drogas, armas. De que él pueda ver todo de una diferente forma. No como yo lo viví, sino como un país mejor. Y no estoy y no estoy dispuesto a irme del país y de que mi hijo vive en otro país y vive otra cosa. No, porque yo soy venezolano y yo viví aquí y me crié en un barrio. Pero yo quiero... Que mi hijo se cría aquí donde yo me crié, pero con diferentes cosas. Ese es mi sueño. Los estudiantes acamparon dos meses frente a la sede de la ONU en Caracas para pedirle a esta que enviara una comisión donde viera cómo se estaban violando los derechos humanos en el país y exigir la liberación de sus compañeros presos. Cuando la Guardia Nacional venía, le cantaban el himno nacional, que evoca las consignas de libertad y hermandad. Y tú los veías, uno pasaba por allí y, y ellos tenían como una especie de y de gestualidad como si pertenecieran a una especie de misión religiosa que está cumpliendo con algún sacrificio, con alguna especie de, de misión sagrada y el resto del entorno seguía trabajando y moviéndose como todos los días, ¿no? Por, porque estos muchachos aman un campamento en plena avenida pública, ¿no? ¿Qué, qué esperan lograr con eso? Y que además ellos consideran que es verdaderamente útil o heroico, ¿no? Y, y lamentablemente no es ni una cosa ni otra. Pero tú no les puedes criticar que, bueno, cada quien en medio de la desesperación hace lo que siente que debe hacer, ¿no? Me, me pongo a pensar en, en los daños colaterales de, de todo esto, ¿no? En lo difícil o en lo impopular que se vuelve la palabra democracia hoy día frente a un gobierno dictatorial como este, ¿no? ¿De qué te sirve votar? ¿De qué te sirve manifestar? ¿De qué te sirve este defender tu opinión? O sea, son cosas que mucha gente, muchos sectores de la sociedad venezolana no parecen tener claro y que uno tiene que recordar constantemente que, que sí, que son valores a los que no podemos renunciar. El 8 de mayo, a las 3 de la mañana, 700 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana allanaron el campamento. 243 estudiantes fueron detenidos, algunos brutalmente golpeados, y muchos siguen hasta el día de hoy presos. Finalmente, la ONU no envió ninguna comisión. Y a mí, personalmente, me entristece saber que, aunque América Latina cree que ha evolucionado mucho, Todavía, los intereses económicos siguen prevaleciendo por sobre los humanos en nuestra región. ¡Juraron protegerlo. Malditos. Malditos. ¡Oh ¡No Somos su enemigo ahora por pensar distinto. Ustedes procuraron protegerlo. Nosotros no somos el enemigo. Ustedes procuraron protegerlo. Cuando veo mi país ahora veo miedo, descontento, pero también veo valentía, esperanza. Los jóvenes no protestaban por ideologías y tenían miedo, pero preferían morir por un ideal que asesinados a manos de la delincuencia. Y me llena de orgullo, saber que «ellos» son la generación a la cual pertenezco. Pablo Neruda, poeta chileno, escribió ¿Dónde está el niño que yo fui? ¿Sigue dentro de mí o se fue? ¿Por qué anduvimos tanto tiempo creciendo para separarnos? Yo me pregunto lo mismo ¿Dónde quedó la Venezuela de mi infancia? Cuando se nos olvidó que todos éramos hermanos? ¿Será por eso que llaman a los países de América Latina países adolescentes? ¿Tendremos que vivir tan duras convulsiones y caer de rodillas para alcanzar la madurez? Yo creo que ya hemos vivido suficientes crisis y que debemos construir las herramientas para afrontarlas. Y si muchos piensan que Venezuela es uno de los países más ricos debido a su petróleo, se equivocan. La mayor riqueza que tenemos es nuestra gente. ¿De qué nos han servido todos esos recursos, si hoy hay más pobreza? Es por eso que los estudiantes son la mayor inversión que podemos hacer para el futuro. Y en sus peticiones encontraremos muchas de las respuestas que hoy nos preguntamos. Porque si esta fue la generación de la protesta y el autoexilio, ¿qué quedará para los que están por venir? No podemos en nuestro egoísmo olvidarnos de ellos. Que un niño de 5 años descubre una pistola y un paquete de cocaína más rápido que una cámara y un hermoso paisaje. Pero esa es la sociedad violenta en la que se están criando. Y mientras algunos se mantienen ricos y poderosos, promoviendo el odio entre hermanos, las calles son testigos de la barbarie. Es por eso que ese sueño bonito que llaman democracia no se trata de aplastar a unos para imponerse a otros, sino de crear un espacio donde todos podamos convivir sin importar razas, religiones, ni ideologías. Y aunque la mayor parte de mi vida me crié lejos, mi sueño es el mismo que el de ellos, conocer una Venezuela tolerante y segura. Por eso les pido que no dejen que nadie les robe la esperanza, sepan que es más fácil sembrar amor donde ha habido tanto odio, y que de todos depende, tanto los que están dentro como los que estamos fuera, que Venezuela renazca, no para ser como era antes, sino un país mucho mejor. Paisajes y sueños miré por esos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer. Me hará más corto el camino, y entre tus playas quedó mi niñez tendida al viento y al sol. Nostalgia que hoy sube a mi voz si querer se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y un tifón rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar, en Venezuela.